Es un episodio con suerte, por una desgracia con suerte, como se dice habitualmente. Sebastián, esto pasó en el departamento de Godoy Cruz. Esto ocurrió en la noche del lunes, eh, minutos antes de la medianoche, en Calles Lavalle y Manuel García de Godoy Cruz. A dos cuadras de donde está el Ministerio de Seguridad. Justamente eh, fue informado por eh, justamente autoridades policiales y ahora trascendió el video... ...de este ataque armado a un joven que, ustedes verán, viene caminando... ...es increpado por otro sujeto, lo que dice la víctima es que es un intento de asalto... ...él se va caminando y ahí efectúa un disparo y luego un segundo disparo... ...que va a terminar impactando en el codo, en el brazo de la víctima. ¿Se entiende la situación, no? Desde el Ministerio de Seguridad dice que no tienen claro si es un intento de asalto... ...que podría ser un ataque armado por otra situación... Este video que publicó la hermana de la víctima en las redes sociales el día de ayer, eh, justamente pidiendo información para quien pueda colaborar con la investigación, dicen que no, que se trata lógicamente de un intento de asalto, ves que allí lo encañona, la víctima se va, se resiste, ese primer es disparo terrible, no hace ¿sí? nada. Y ahí en ese segundo, en ese... Aparte se ve el fogonazo, ¿no? Se en ve el, el fogonazo, segundo, sí, se ve el fogonazo que le impactó en el brazo por cuestión de centímetros, porque le podría haber impactado en el tórax y ser mucho más grave el desenlace de esta situación. Afortunadamente eh, la víctima, este joven de 23 años sufrió eh, esta herida en el codo, fue trasladado al hospital Lago Mayores, donde fue asistido pero bueno, se está trabajando para tratar de dar con la identidad y lograr detener a esta persona que cometió lo que a priori confirmamos es un, un ataque armado, claro claro según claro. dice la víctima, es un intento de asalto. ¿Qué es lo que parece marcar la secuencia? Y pareciera, ¿no? <ríe> según el Ministerio de Seguridad, no lo descartan, pero no lo tienen del todo claro. Uh -huh. Así bueno, que pero... abre esta investigación, veremos si con este video, y si algún testigo puede haber visto algo de esta situación ocurría, insisto, lunes... 2230 calle Lavalle y Manuel García a dos cuadras del Ministerio de Seguridad. Si alguien vio algo, algún testigo que pueda colaborar con esta investigación, lógicamente notificar al 911.